El detonante es Micaela Viciconte, la nueva batalla que Fabián Cubero perdió ante Nicole Neumann. Las cosas entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no están en su mejor momento. Y el noviazgo de él con Mica Viciconte precipitó la firma del divorcio entre ambos, que a estas alturas. Es una completa formalidad. Pero al parecer, él perdió bastante. Mira el video al final de la nota. En los últimos días. Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron nuevamente en el ojo de la tormenta por la aparición de Mika Viciconte en el programa de Pampita. En la visita de la ex combate al programa de Telefe, el futbolista llamó y hasta salieron al aire las hijas que el deportista tiene con su ex. Eso y las declaraciones que hizo su nueva novia no cayeron nada bien. Ahora se supo a través de intrusos que el lunes firmaron el divorcio. Y que él salió perdiendo, según deslizaron en el programa de América Televisión. Adrián Payares señaló que, tenemos información del divorcio de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Llegaron a límites insospechados. El detonante es Micaela Viciconte, precipitó un divorcio que estaba planeado. Marina Calabro agregó que, y también un tema de la economía del día a día del hogar. Ayer Nicole Neumann dijo que hasta el momento de la firma, Fabián Cubero no le pasaba dinero. Cuando se separaron, ella lo acompañó a comprar el departamento. Al principio era una separación bastante civilizada, recordó pallares entonces, Marcela Tauro recordó que primero ella se puso de novia con Facundo Moyano. Damián Rojo hizo notar que, él empezó a salir de noche. No estaba conforme con el dinero que le pasaba a sus hijas, señaló Calabró en el programa de Jorge Rial. El acuerdo es muy favorable a Nicole Neumann como corresponde, confirmó Adrián Pallares.